Hola, ¿qué tal? Hello, hi, se les Sayonara. Es un nuevo gameplay en el canal, pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, le des un buen like a este video y que compartas este gran canal con todos tus amiguitos. Pero si estás fuera el Alonso, solo suscríbete. Pero ya no se sé más fuera el Alonso porque ahora yo soy tu bello amigo. Ahora vamos a comenzar. Bueno, chicos, eh, lo que vamos a hacer aquí, o sea, otra vez con mi amigo Juan Di, bueno, fue, es el único Hola. disponible en este momento. Eh, vamos a desmentir glitches eh, Entonces Juan D me va a ayudar Buscando videos de glitches de Fortnite Y vamos a desmentirlos Tienen que ser lo más recientes posibles Porque de pronto los parcharon ¿Algo que decir Juan D? No, la verdad no Ay, dijiste eso una vez pasada ¿O oh, no gente? ¿Por qué no? <risa> no pues. Pero si sí, es la verdad Bueno chicos, hemos vuelto Entonces vamos a desmentir el primer glitch más grandes de TikTok y es el de Spider-Man. Yo creo que esta cuenta en eh, la que hace esta hace muchos glitches que los cuales eh, yo diría que son falsos porque yo los he intentado, pero vamos a ver. Entonces, según aquí, el man puso que el desafío estaba aquí y de que supuestamente tú cogías algo ahí y se salía el Spider-Man gratis para el día que va a salir. Entonces, vamos a desmentir ese gran glitch. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Wanna, okay. <ríe> bueno, se supone que por acá debe haber algo justo en esa parte porque el, el mancito puso que en esa parte iba a haber uno, un glitch. Bueno chicos, hemos llegado al lugar, pero no vemos nada, no vemos algo de, de lo que el señor, de lo que el man dijo. Entonces, ahora vamos a romper esta piedra si vemos algo. Uy, esa piedra parecía infinita, literalmente No Chicos, el glitch es totalmente falso No lo crean Este glitch es completamente falso Ningún Spider-Man gratis Aunque, ojalá Pero no Es completamente falso Bueno chicos, hemos vuelto eh, Vamos a mirar el siguiente glitch Que es justo en esta eh... Ah, mira en esta casita hay un refugio secreto ¿Qué? Oh, ¿qué oh. <risa> no, no, no, wey. Oye, ni viendo esto me recuerda eh, Este video también es dedicado por el cumpleaños número 3 de Fortnite eh, La verdad yo llevo 2 años jugando Fortnite desde la temporada 5 Y me ha gustado mucho, la verdad felicito a Fortnite porque ya es su tercer año y la ha ido muy bien, ya tiene más de 3600 millones de jugadores. Y bueno, de hecho el 2018 fue el juego en el que se puso de moda Fortnite y se popularizó. Entonces yo diría que Epic Games ha hecho un buen trabajo y todo. Entonces hay que reconocer que también ha tenido sus desventajas, pero es mejor en lo positivo. Y Fortnite ha sido un, un gran juego. Y muy divertido y competitivo con diferentes modos de juego. No es un juego de matar cualquiera, ¿sabes? A veces hasta no olvido que es un juego de matar porque eh, tiene cosas muy divertidas, la verdad. ¿Cierto? ¿O Juan Dí? ¿O no sé, Juan Dí, qué opina? Pues sí, pues me gusta pues de sí, cierta yo, forma. Pues yo desde. <risa> comencé a jugar desde. Yo comienzo a jugar desde agosto del 2018. ¿Y Juan Dí? Pues. Yo desde de la temporada 10 casi a finales. Ah, bueno, chicos, miren, creo que según el glitch estaba aquí y él el... Uy, sí, y es un desafío secreto. No, me da 20.000 de XP, Juandy, para que vengas. Entonces, Sí, voy, voy. voy. No, el es que mito, yo ya se Digo, todavía. el el glitch es verdad. El glitch es verdadero. Sí, hay un refugio secreto donde unos duendes. Acá. En, en, en este recogio. A ver vamos a probar este super slur. Que... Ah, y si algo en el mapa hay ubicaciones donde tienes que desatar mmm, tienes que desarmar bombas. Eso. Ah, oh, interesante. Si sí, mira el mapa. Ok. Eh, no veo nada. <ríe> Quise. Bueno chicos, Juan y yo quedamos en ir a la autoridad Entonces, porque allá también hay otro glitch De que si tú coges un... Eh, registras un esqueleto eh, Bueno, un, un... Sí, un esqueleto dorado Que según antes era el ancestro de Midas Y... Eh, sí, si tú lo coges te va a desbloquear el Rey Midas ¿Sí? O bueno, sí, el Midas que viene Con el paquete, la última risa Con el Guasón que va a venir en noviembre Si no, estoy mal Des Vamos a desmentir completamente este glitch. Espérame, voy a matar a unos manes. Creo que según eh, lo que vi debe haber una mesa por acá, por algún lado. ¡Au! Julio, mire. Juan Dí, me he encontrado ¿Sí? dos Scars en esta partida. Wow. ¿Te, te doy una a ti? Tranquilo. Te... Eh, no, no, no, tranquilo, yo ya tengo una. Scar? Sí. Bueno, al parecer no veo nada, así que... Bueno, voy a ir por mi amigo Juan Dí. Volvemos en unos instantes. ¿Ves a alguien? ¿Vuelves en la costa? No. No. Ojalá. ¿Qué Te Escucho. Escóndete. ¡Ah! <risa> <risa> Chicos, el glitch es falso. Sí, sí, sí. el de, de, de, de, de la mesa, pero no, el glitch es falso. No o a sea, Entonces ahí vamos a. Eh, vamos a hacer otro glitch, pero ¿de qué se trata con el glitch? De desactivar bombas. Oh, de okay. unos supuestos bandecillos. Vamos a revisar si este glitch Es verdad Entonces vamos a caer En 3, 2, medio. Bueno chicos, hemos vuelto Entonces, listo ahí es ¿Sí? ¿El, ¿El glitch es verdad? Sí, sí, pues ahí, sí salió la... La bomba. ahí salió Ahí sí. salieron las trampas una de 5 Ok, entonces al parecer el glitch es verdad eh, De pronto podemos seguir haciéndolo ¿No? Sí, solamente que espérame. Lich es verdad. No, en. Dale. Hay otra en. Es en. Muelles muriendo. Bueno, chicos, hemos vuelto. Según a Juan, la ubicación está aquí. Tenemos que. ¿Dónde es? que son las trampas, Juan? Ahí, mira, ahí debe haber un. Sí, C4. Ah, ok, sí Deben encontrar unos C4s Pero Juanly ya lo desactivó Entonces Ahorita en, el siguiente, en la siguiente ubicación les mostramos Bueno, chicos eh, Entonces aquí se supone que es Que tenemos que quitar esta trampa <ríe> Pobre Juanly Bueno, eh, ya Entonces es justo en esta acumulación eh, De acá, miren Aquí Y vamos a desactivar la trampa Listo Son 3 de 5 trampas desactivadas Listo Ahora ya vamos por la cuarta ubicación. <risa> Chicos, bueno, ya estamos cayendo. Eh, la siguiente, según mi, amigo, mi amiguito Juan D, es en Campo Calizme. Ok, vamos a caer. Sí, hablando español, gringo. Bueno, eh, Juan donde ¿dónde es...? Eh, dónde, Debajo del dónde... puente. Ah, ok. Tiri, tiri, tiri, tiri. Sí. Se supone que debería ver una bomba por acá cerca, Juan Juanny. Ok, chicos, ¿la encontramos? La siguiente bomba está justo aquí debajo del puente. Justo en el lado izquierdo. Si, si lo miras por este lado, así. Entonces vamos a desactivar la bomba, la trampa. ¡Pum! ¡Cuatro de cinco! Titi. Mira, un, una cosa de Galactus. Ya lo sé, lo estoy disparando. No, Samu, no, no mates a los de Galactus. Mata a los pequeñitos de Galactus. Espérame, por favor. Espérame, por favor. Por favor. Si le quitaste vida, por favor, no lo hagas. No, no. Me está disparando, Juanito Rápido, Nito, ayuda. Requiero refuerzos, cambio. quiero refuerzos, cambio. Me quiero refuerzos, cambio. Sí, Yo también requiero, requiero refuerzos. ¡A ver! destruimos la corteza Juan! cuidado no, no ni que corteza, ni que nada todo es este porque no no no no no no no ¿Sí? tenemos que que no no dispara. ¡Dispara! no no no cañoncitos! ¡Dispara con estos cañoncitos! Este es de de afectar a... no cuando, no no no no no no no no ¡No, estamos, no, lo no, siento! No, no. Ok, perfecto. ¿Qué están haciendo estos tipos? No. Ah, ¡Samu, Samu, Samu! ¡Cúbrete, cúrete cúrete! mata a esos robots! Ma ¡Mata esos mini robots! ¡Eso es ¡El Galactus! ¡El mini Galactus! ¡El Galactus? No va mini Galactus! Los, los, los ¡No te van a ir! ¡Los mini Galactus! ¡Los glotones! ¡Los glotones! ¡No se van a ir! ¡Tú tranquilos! ¡Cárgame, porfa! ¡Cárgame y nos vamos a otro lugar! ¿Pero como ¡Rápido! corre corre corre corre corre muévete muévete no, no no mm, casi no da okay. retirada me quedé sin balas además de todo fui por mí cubre cubre cubre cubre no, no. no. y vamos bien Coda. y chicos el último queda justo en esta partecita de arenas donde vamos a desactivar la siguiente trampa? Acá en la esquina Y listo, nos dan 20.000 de XP Y bueno chicos, esto fue todo por hoy No olviden seguirme en Instagram como samokool0709 Y también en TikTok igual No olviden suscribirse Y también me serviría de mucho que me dejen su buen like Y también que compartan este canal con todos tus seres queridos Pero si sí, estás por el veralón Solo suscríbete, pero ya no serás más por el alón, porque ahora yo soy tu amigo. Así que nos vemos, mis queridos amiguitos.